a la al internet. Muy buenas noches, muy buenas noches, mi nombre es Boris Darmont, Estoy, soy para mí privilegiado porque ustedes han tomado un tiempecito de, su, de sus obras de vida, sus actividades diarias, y han decidido venir a escuchar una charla de liderazgo esta noche. Todos los miércoles a las ocho de la noche, ustedes pueden asistir a nuestras charlas de la Escuela de Líderes, con el fin de enseñar o aprender alguna cosa que sea relevante para la vida de cada uno de de nosotros. La idea es que cada uno de nosotros podamos aprender de algún modo alguna situación que nos ayude a crecer como personas. La idea de estas charlas de los miércoles por la noche es que tú y yo podamos tocar algunos temas, pequeños ítems, que nos ayuden realmente a crecer. ¿Quién sabe eh, una palabra, un gesto, una expresión de una de estas charlas pueda ser la clave que tú estabas buscando para poder desarrollarte como líder o desarrollar tu, tu negocio, tu emprendimiento, o quién sabe, simplemente ser mejor persona cada día. Por esa razón, queremos esta noche comenzar la charla del día de hoy y con ustedes desarrollar el tema que se ha planteado para el día de hoy. Creencias limitantes que se anteponen al logro. ¿Por qué tú no has ocupado un cargo mayor durante los últimos años? 25 años, le pregunté a un amigo: ¿Por qué no hemos tomado mayor responsabilidad en el trabajo que realizas si se supone que tu expertise cada día va mejorando? ¿Cuál es la razón por la cual las personas no ocupan rangos mayores, no hacen un trabajo de mayor envergadura o, por alguna razón, no han logrado crecer tanto para adentro como para afuera respecto a su desarrollo y desempeño personal? A través de los años siempre he valorado aquellas contribuciones que los demás me han compartido. Me ha gustado, por ejemplo, escuchar a otras personas que saben más que yo. Justamente el día de ayer le dije a una persona que si él quería hacer algo en su vida, tiene que escuchar a los que saben, a los que les va bien. Eh, en las relaciones interpersonales, ustedes van a encontrar personas que, le dicen, no, no hagas esto, no te metas en este negocio, no te vayas con esa persona, no te juntes con esa clase de gente. Y tú como que adoptas las palabras de esas personas. Pero yo te, antes de escucharla y adoptarla, yo te diría algo. Pregúntate, ¿qué ejemplo tiene esa persona de logro, de éxito, que te pueda a ti hacer tomar la decisión de obedecer ese consejo? Yo opté hace unos 15 años atrás de no escuchar a las personas que no les va bien. Por más que me digan sus razones o su manera de pensar, simplemente los escucho y los ignoro porque me he dado cuenta que sus consejos son basados en sus miedos, en sus limitantes, que se anteponen a sus vidas, de tal modo que han vivido en la mediocridad durante tantos años y lo único que han logrado simplemente es Entorpecer la vida de otras personas. Así que por esa razón decidí no escucharlas. ¿Qué diferencia hay entre creencias potenciadoras y creencias limitantes? Ese sonido que ustedes escuchan es un perro que tengo acá que está animado en hacer algunas cosas. Pero no se preocupen, manténganse ustedes en el, al tanto de lo que les estoy enseñando. ¿Cuál es la diferencia entre creencias potenciadoras y limitantes? Las creencias potenciadoras están basadas en experiencias de vida positivas. Ya a diferencia. De las creencias limitantes, estas suelen permanecer en el inconsciente esperando el mejor momento para actuar, pero actuar con el fin de detener, con el fin de entorpecer, porque generalmente está basado en situaciones propias de eh, frustraciones aprendidas o de alguna manera adoptadas por las experiencias negativas que han pasado. Generalmente las creencias limitantes están clasificadas en cuatro tipos, emocionales, aquellas que permiten ayudar a manejar emociones tales como el miedo, esperanza, el enojo, la sorpresa, incertidumbre, existencial, el amor ideal, entre otras cosas. O sea, está trabajando en ambos campos, en ambos lados. no Y eso es importante tomar en cuenta. Las cognitivas, que dan estructura en la capacidad de conocimiento, lo cual proporciona la sensación de control sobre la vida. Porque tienes conocimientos has adquirido información y esa información te permite de alguna manera eh, utilizarla para bien o para simplemente limitar. Las morales, que son creencias que posibilitan la regulación de la distribución de la responsabilidad moral entre la persona y el grupo. Aquí mayormente la influencia religiosa es muy fuerte y hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces esas exigencias religiosas están determinando situaciones que muchas veces son no solamente limitantes sino castrantes improductivas porque la religión no lo permite o porque los grupos religiosos no lo dejan y como son creencias dogmáticas generalmente te encasillan en una situación en la que muchas veces tú mismo dejas de ser tú y te conviertes en lo que piensan los de tu congregación a mí me ha pasado eso como religioso que soy y por supuesto con esa razón yo tengo la idea de que debo evitar ese tipo de situaciones que por supuesto no son eh, propias y beneficiosas para mí. De grupo que contribuyen a promover la solidaridad grupal, al otorgar a las personas un sentido de pertenencia e identidad común. ¿A qué grupo pertenezco? Si pertenezco a ese grupo, ¿cómo puede este grupo limitarme? ¿Cómo puedo limitarlo yo? ¿Hago lo que ellos me dicen por ser parte del grupo, por identificarme con ellos y me quedo en la mediocridad en la que ellos están? O el grupo me está ayudando a, a crecer. esa eso es una de las cosas que nosotros buscamos aquí en este equipo de personas que estamos formándonos cada día. El objetivo es que nosotros podamos apoyar mutuamente a nuestros liderados o a las personas que asisten a nuestras charlas con el fin de que ellos puedan aprender o recibir el apoyo necesario para poder crecer en lo que tengan que hacer relacionamiento, emprendimiento, conocimiento, eh, ejecución de, de, de, de creencias, que podamos subir hacia lo alto del logro o profundizar hacia los principios que sostienen la vida de un líder. Por eso es importantísimo escuchar estas charlas y de alguna manera alguna cosa vamos a aprender. La primera pregunta que tienes que hacerte es ¿qué te separa de tu objetivo? Generalmente son obstáculos. Los obstáculos son los que se interponen entre tu objetivo y tú. ¿Qué quieres lograr en tu vida? Algunas personas me han preguntado, Boris, ¿podría ser mi esposo o mi esposo un obstáculo en mi objetivo? Por supuesto. Porque de alguna manera tienes un, un relacionamiento con esa persona. Una señora me dijo una vez, yo estoy a punto de dejar a mi esposo. Porque él es mediocre, no le importa mejorar su vida económica. Le gusta estar en la casa, si consigue trabajo le va, va a trabajar y a veces gana poco, no contribuye a la casa. La verdad que es un obstáculo para mí. Hay otros obstáculos como por ejemplo una esposa gastadora, que de los pocos recursos que el, que el esposo consigue, eh, lo tiras en, en cosas vanas. Puede haber un obstáculo entre tu objetivo y tú. Para conseguir tu objetivo y llegar al estado deseado, tendrás que identificar los recursos que vas a necesitar, así como ser consciente de las interferencias y obstáculos que vas a tener que superar. Yo no sé si usted ha tomado una decisión tan de importante como muchas veces he tomado yo, para poder evitar obstáculos que me limitaban. O simplemente sin dejar ese obstáculo, decidí saltar el obstáculo para avanzar, porque no podía dejarlo. El obstáculo puede ser, por ejemplo, un hijo enfermo, un hijo que tiene alguna limitación. Aparentemente para ti podría ser, yo conozco un amigo que nació un niño con, con síndrome de Down y parece que su vida se perdía en el, en, en, el, en, el, en, el, en el espectro de su futuro. Pero él utilizó este niño para lograr otras cosas. Él, por ejemplo, era contador, pero se dedicó a estudiar educación para niños especiales, hoy es un especialista en niños con síndrome de Down. O sea, tú puedes utilizar ese obstáculo de alguna manera derribándolo, o surcándolo o aprovechándolo como oportunidad por la resistencia que tiene para poder lograr lo que tú quieres superar en el camino de la vida. El proceso generalmente es, ¿dónde me encuentro? ¿Qué recursos tengo y qué obstáculos o interferencias están en el, en el camino hacia mi logro? hacia donde quiero ir. Ese proceso yo lo tengo que tener bien claro. Yo quiero, por favor, que esta imagen quede tan grabada en vuestra mente que me gustaría que al final de la charla usted me comente un poquitito cuál es el estado deseado al cual usted quisiera llegar y si por ahí tiene una experiencia de que cuenta con algún recurso o oh, hay obstáculos que no le están permitiendo lograr eso, cuéntenos por favor, prepárese, guarde esta imagen porque le va a ayudar muchísimo para poder contarnos en unos 30 segundos lo que puede estar pasando en su vida. Todo estado actual, si quiere alcanzar un estado deseado, o sea, un objetivo futuro, tiene que mirar cuáles son los obstáculos, cuáles son las interferencias que pueden aparecer y con qué recursos cuenta para poder solventarlos. Generalmente las creencias limitantes se clasifican en tres. Las creencias limitantes de capacidad, de posibilidad y de merecimiento. Por favor póngale mucha atención vamos a comentarlos nomás porque de alguna manera ustedes ya lo saben solamente que ahora lo vamos a identificar las creencias limitantes se clasifican en tres de capacidad de posibilidad y de merecimiento entre las limitantes de capacidad se producen cuando las personas cuestionan su propia capacidad para resolver obstáculos o situaciones desafiantes estaba yo justamente el día de hoy eh, hablando con un ayudante que tenemos acá y él me dijo, pero eso no se puede hacer. Le digo, ¿cómo que no se puede hacer? Hay que resolverlo, porque lo necesitamos para mañana. Sí, pero no se puede subir. Se puede subir. Utilicemos algún recurso. Una persona que se limita su capacidad es porque las situaciones desafiantes lo obstaculizan o lo obnubilan. Lo vuelven una persona sin visión. Todos tenemos capacidad en potencia. Solo que tenemos que aprender a desarrollar. Algunos ejemplos de creencia limitante de capacidad son la hora de conseguir nuestras metas. ¿Cuándo lo voy a conseguir? No creo que pueda. Este tipo de opiniones que nos hacen creer que tal vez algo sea posible, aunque no es posible para nosotros. Puede que el otro lo pueda hacer, pero yo no. Es decir, tal vez otros puedan conseguirlo, pero nosotros no. Esto es un problema, un limitante de capacidad. Ejemplo. No sé cómo hace la gente para ahorrar con el salario que tengo. Para mí es imposible. ¿Cómo lo hace? Pregunta que se hace la gente que tiene limitantes de capacidad. Soy un desastre para la organización. Nunca podría llevar a cabo este proyecto. No se cree capaz. No valgo para eso. Eso no es para mí. Hablaba con un amigo que, que me preguntaba, Boris, ¿y quién te está construyendo tu casa? Yo mismo. ¿Que tú sabes todo? Sí. Y si no se lo pregunto, ¿no puedo hacer que mi capacidad o mi desconocimiento de algo limite mi capacidad? No, pero eso es difícil para mí. De repente es difícil para ti si lo haces solo, pero si consigues apoyo, puedes lograrlo. Lo difícil se hace posible. No, nadie puede hacer eso. Eso es un asunto ideal. No necesariamente. Hay muchas cosas que son solamente ideas que cuando se aterrizan pueden dar grandes resultados. No, yo no me lo puedo permitir eso. No tengo la capacidad, dicen algunos. U otros dicen, no podré hacerlo hasta que no cambien las políticas con respecto a este tema que quiero. Y están esperando, esperando un año, veinte años, 30 años, y se quedan en la idea de que no tienen la capacidad y por tanto, al no tener la capacidad, no hacen nada. Se quedan donde están, en el statu quo, en el vaivén de la vida, simplemente porque no quieren desarrollar su capacidad. Las otras limitantes son las limitantes de posibilidad. Claro, si eres una persona que tiene, eh, bueno, nosotros conocemos un, un hombre, un gran científico que murió hace poco, eh, que no tenía la posibilidad de, de caminar ni hablar, pero logró desarrollar capacidades eh, y logró incluso eh, transmitir sus pensamientos a través de un sistema electrónico. Las posibilidades siempre están. Pero las creencias limitantes de posibilidad generalmente son las que suponen la imposibilidad de conseguir algo, independientemente de que existan personas que la hayan conseguido con los mismos recursos disponibles. Son las opiniones de que de algún modo nos hacen creer que algo no es alcanzable ni por nosotros mismos ni por nadie. ¿Qué va a ser posible? Oye, dice que hay un negocio que te puede hacer rico. No, esa es mentira. Oye, dice que están vendiendo en tal lugar y dice que puedes ganar el doble. No, eso no es para mí. O sea... Hay gente que se limita a creer lo que otros ya están viendo. Escúcheme una cosa. Yo siempre tengo este, este pensamiento. Si otra persona dice que ya se está haciendo algo, que sí es posible en otro lugar, yo me pongo a averiguar y me pongo a preguntar cómo yo puedo involucrarme en una situación de ese tipo. Yo no lo podré abrir, pero otro sí lo puede hacer. O el otro no lo puede hacer, de repente yo lo puedo hacer. Pero mirar la posibilidad para poder romper el limitante es la clave para no quedarme donde estoy. Algunos ejemplos. No se puede ser trabajador por cuenta propia y vivir tranquilo. ¿Cómo que no? Otros dicen, emprender en estos tiempos es un imposible. El gobierno anda mal, la economía está quebrada. Al contrario, acabo yo de publicar hace dos o tres días en el grupo de, de liderazgo que los ricos se hacen ricos en tiempos de crisis. ¿Y por qué tú no? Porque no crees en la posibilidad. ¿Será posible que yo pueda ganar 3% a la semana si invierto mi dinero en divisas? Algunos no lo creen. ¿Será que yo puedo hacer una empresita con 500 soles o con 1000 pesos? Ustedes conocen la posibilidad de que de que un mendigo se convierta en un eh, millonario, cuenta la historia que había un millonario que estaba pasando por una esquina de la calle y había un hombre que estaba vendiendo unos caramelos y él dijo, hoy no tengo donación para ti, pero tengo un papelito y con una moneda. Y le dio un papelito donde decía lo siguiente, esta moneda que tienes hoy, era un penny, un, la moneda más pequeña del dólar, debes duplicarlo para el día de mañana y lo que tengas mañana lo duplicas para el día siguiente. Hoy no tengo una donación para ti más grande. Cuenta la historia que cuatro años después este hombre rico decidió ir a comprar su Mercedes Benz y cuando llegó a, al concesionario, habló con la señorita encargada que estaba en la recepción, le dijo, señorita, quisiera comprarme el auto, último modelo, el último, último que haya salido. Ah, señor, mire, los autos están por llegar dentro de seis meses. Si usted quiere ese auto, tiene que hablar con el gerente. Ah, muy bien, dijo él, voy a ir a hablar con el gerente. Y lo hizo pasar con el gerente y el gerente estaba en su oficina. Cuando lo vio el gerente al, al hombre rico, se sonrió y le dijo, bienvenido, señor flano de tal. ¿Usted me conoce? Sí, yo lo conozco. Y él dice, ¿dónde te vi? Yo soy el mendigo a quien usted le dé un papelito con un penny. Antes de conocer ese papelito y ese penny, esa, esa monedita pequeña de dólar, yo me creía imposible lograr lo que he logrado. hoy. Pero ahí papelito decía, duplica el dinero que tienes hoy para el día de mañana. Así que usted me dio un penny y al día siguiente tuve dos. Al día siguiente tuve cuatro. Al día siguiente tuve ocho. Y así hice mi fortuna. Hoy tengo un dealer de los mejores autos, de las mejores marcas. Creencias limitantes de posibilidad. No, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Algunos dicen, los que venimos de familia, familia, familias este, sencillas, estamos destinados a vivir de forma sencilla y humilde. No es tu culpa, dice un refrán nacer en un hogar pobre, pero será tu culpa morir pobre. No es tu culpa nacer en un hogar donde no había educación, pero será tu culpa morir sin educación. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad. No hagas que tu limitante de posibilidad te encasille. El otro limitante son los limitantes de merecimiento. Y aquí tienes un problema de concepto y de valoración personal muy importante que tomar en cuenta. Es posible que la, la persona incluso caiga en el autosabotaje para no conseguir o disfrutar aquello que desea porque cree que no merece lo que desea. Yo conozco personas que me dicen, no, yo soy feliz siendo pobre, Boris. Así estoy bien, me siento bien, soy humilde, yo no me merezco tener grandes cosas. ¿Por qué no? Hay un problema de valoración personal. No, pero yo siempre fui pobre. Cambia. Tú te mereces algo mejor. Te mereces vivir bien, te mereces vestirte bien, te mereces andar en el mejor auto, te mereces viajar, te mereces llevar a tu familia a un buen restaurante, te mereces. Un ejemplo de este tipo de creencias relativamente habituales es el caso de los, del no merecimiento por la ausencia de sacrificio. Como yo no he hecho nada para ganármelo, no merezco. Algunos creen que solamente el que hace sacrificio puede ganarse algo, que el que sacrifica puede tener algo hay personas que creen que para merecer algo tienen que sufrir para conseguirlo, tienen que sacrificarse así si tienen al alcance de la mano conseguir algo sin realmente eh, esforzarse, temerán en creer que no se lo merecen y por lo tanto no harán lo que tienen que hacer para conseguirlo. no, yo no he pagado precio todavía, no he pagado derecho de piso y no tengo derecho o no merezco tener lo que tú me dices que puedo tener, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo conozco gente que ha hecho fortuna, gente que ha hecho, ha, ha ocupado puestos importantes por una oportunidad. Yo estaba dando una conferencia en una universidad cuando el dueño de la universidad me llamó y me dijo, necesitamos un director ejecutivo en nuestra universidad. Señor, pero yo nunca he sido. No importa, tú tienes la capacidad. Yo creo que tú puedes desarrollar. Nos has demostrado en la conferencia que has dado, que realmente conoces mucho, que nos puede ayudar. De repente yo pensaba, pero no me lo merezco. Un día me dijo, ¿sabes cuántos años le requiere una persona para ocupar este puesto? Por lo menos 20 años, Woods. Y tú en una conferencia te lo ganaste. Yo tengo el derecho, me merezco. No tienes que hacer sacrificio. No todos tienen que sudar la gota gorda para conseguir lo que quieren conseguir. Tú puedes hacerlo con una simple idea. ¿Cuánto de esfuerzo, cuánto de sacrificio ha hecho Elon Musk para ser el multimillonario más grande del mundo? Solo una idea. Y hoy es el hombre más millonario del mundo. Algunos ejemplos. No merezco conseguir una subida de sueldo. No me he sacrificado nada para conseguir. Dicen algunos. Otro, otro problema limitante. No merezco aprobar la opos las oposiciones. No me ha costado estudiar. <risa> eh, no merezco estudiar esta carrera. Me debo a mi familia. Qué triste, ¿no? No merezco ganar este dinero, no hice ningún esfuerzo. Para ganar algo, hay que pagar el precio, todavía decimos. hay mucha gente que no entra a negocios, por ejemplo, donde inviertan su dinero porque creen que todavía hay que, hay que estar sudando con el pico y la pala. Creencias limitantes de merecimos. ¿Cómo resolver si lo que me limita no lo puedo sobrepasar? ¿Cómo? ¿Cómo hago? Y aquí viene la locura que yo te voy a proponer. Primero, Rompe el círculo a costa de lo que sea. Incluso hace ridículo. Escúchame una cosa. Si tú estás sentado en esta, en esta conferencia el día de hoy y te estás acordando que cada vez que te reúnes con fulano, mengano, con un grupo de personas que tú ya conoces, que son parte de tu equipo o de tus amigos, y te produce ese sentimiento de limitación, sal de ahí. Si tú no puedes convertirlos a ellos en personas que rompan limitantes, sal de ahí, no te quedes. Porque lo único que estás haciendo es perder tu tiempo. Te van a decir, ay, que eres un ridículo, no importa, feliz que hablen de ti. Señor, dijo Sancho, los perros están ladrando. Ah, eso significa que estamos avanzando. Que la gente hable. Que hablen de ti, que digan lo que quieran. Yo soy un especialista escuchando a la gente cómo habla de mí. Algunos hablan bien, otros hablan mal, me dicen que soy creído, que tengo una, una actitud eh, petulante. Pero las personas que me conocen de manera individual, y ustedes, muchos de ustedes me conocen de manera individual, saben muy bien que esas cosas que hago son simplemente para romper el círculo de mediocridad en la que me siento muchas veces. No me gusta estar quieto. Perdonen que use este ejemplo mío, pero de repente algo te ayuda. No me gusta estar quieto. Me gusta mirar el objetivo más allá del momento de la crítica. Mucha gente me critica. Muchísima gente. Y le doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque esa crítica me permite autoanalizarme, Hago introspección. No me creo que tengo la razón. Al contrario, ¿por qué están diciendo lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo que me va a ayudar a afirmar que estoy yendo bien? ¿Y qué es lo que están diciendo que me va a ayudar a darme cuenta que no estoy haciendo bien en algo? No hay cosa más importante que la transparencia contigo mismo. Hacer introspección de ti mismo vale la pena. Y si alguien te está criticando, aprovecha. Te duele, te molesta que te critiquen. Pero que se creste, que mira, que se da la confianza todavía de hacer. No importa. Escucha, analiza. Porque aquí el único que quiere crecer y me mejorar eres tú. Si tú te cierras, si tú te bloqueas y no quieres escuchar lo que dicen los demás y quizás encontrarle un porqué, te vas a quedar en la mediocridad. Te vas a quedar con tus limitantes. Feliz y contento. No, yo siempre he vivido bien. Yo no he tenido problemas con nadie, no me he peleado con nadie. La verdad es que mi vida ha sido tranquila, pero no eres nada. Eres simplemente un quedado en el tiempo. La crítica es momentánea. El logro es permanente si le da solidez. Hay gente que dirá, oye, eso no te va, no te va a ir bien. Y a la gente le gusta tener la razón. O sea, ellos quieren que tú fracases para tener la razón. Y no importa fracasa y que tenga la razón y comienza de nuevo. Oye, ¿vas a seguir con eso? Sí. ¿Eres de Estado? Sí. Porque quiero romper mis limitantes. Creo que tengo la capacidad. Creo que tengo la posibilidad. Creo que yo puedo y merezco lo que tengo que recibir en la vida. No me puedo quedar donde estoy. Sin algo yo soy un ejemplo para ustedes. Tomen esto. Critico a la gente que me critica diciéndole que yo sí puedo. A pesar de que a veces no, no sé si puedo, pero soy así, pues, rebelde. Cuando era niño, dice mi mamá que me servía en el plato, en la, en la mesa, yo quería comer en la escalera de la mesa. Y me iba a sentarme a la, se me derramaba la, la sopa, me daban unas palizas tremendas, pero ahí está, testarudo, buscando una nueva oportunidad, un nuevo lugar, una nueva acción, dándole sentido a las cosas que me aburrían. Yo estoy en un proyecto aquí estoy construyendo algo, yo venía para descansar, pero ya no puedo, está dentro de mí el hacer cosas, estar activo, no puedo, porque es mi naturaleza, es como la de mi, la de mi perro que tengo acá, su naturaleza es cazar, ya ha cazado tres gallinas. <ríe> las ha comido, por favor Apolo, no hagas eso, no puede, es su genio, está dentro de él romper sus esquemas, es cazador yo quiero que esta noche tú hagas el ridículo y te conviertas en un cazador de nuevas oportunidades de nuevos objetivos, que rompas ese statu quo en el que estás no sé, sale a vender caramelos, sale a vender no sé qué, búscate una oportunidad enséñale a alguien algo no, te, no sé qué, qué puedas hacer, pero rompe tus limitantes, resuélvelos no te quedes donde estás cuando yo vine a Estados Unidos, tenía dos mil dólares en mi bolsillo, me compré un carrito viejito, un Mazda 323. viejito la verdad que ni siquiera lo mandé a arreglar porque no tenía con qué. Y no tenía con qué comer, con qué vivir. Y fui a una reunión con unos de amigos del colegio y una de ellas me dijo: Oye, Boris, ¿tú hablas inglés? Sí, sí, hablo inglés. ¿Podrías enseñar a mis hijos inglés? Claro. ¿Y qué inglés le vas a enseñar? Y se me nació una mente y dije: Inglés conversacional. Te prometo que en cuatro meses tus hijos van a estar hablando inglés. ¿En serio, Boris? Sí. Estás loco. ¿Qué va a ser posible en cuatro meses? Sí. Conseguí nueve niños. Enseñaba los martes, los miércoles y los jueves. ¿Y saben ustedes? No lo sabían, hoy lo van a saber. Enseñando inglés. Me pagué mi primer año del doctorado. Todas las semanas tenía dinero para pagarme la escuela. Hacer mis tareas. Vivir, pagar mi pequeño departamento. Pero dormí en el piso. Por seis meses después me compré una cama. Ya me acomodé mejor. Pero tú no te quedes donde estás. Lucha por lo que quieres. Resuelve tus limitantes. Si no tienes la capacidad, búscate desarrollar la capacidad que, que necesitas. Si tienes un limitante que te hace sentir como que no te mereces, por favor, crea en tu mente de que te mereces. La vida no te trajo aquí para ser un mediocre. La vida te trajo aquí para ser alguien. No importa que sea poquito, pero que te dé satisfacción, que te dé bienestar. Nadie hará por ti lo que solo tú puedes hacer por ti mismo. No estés esperando que caiga la lluvia para que te mojes. Agarra un balde de agua y mójate. Estaba dando una conferencia en una zona aquí en el interior de mi país y me comentaba un señor, me decía, el gobierno nos ha dado café pero no hay lluvias y no sabemos cómo regar nuestros, nuestros plantíos. Le dije yo, ¿tienes un balde de pintura vacío? Sí, vaya usted al río, señor, 200 metros abajo y traga de balde, balde y derrame usted sobre esos 200 árboles un balde de agua y verá que usted comienza. A... No, pero eso es muy difícil. ¿Cómo que difícil? Ahí está el río, está el agua. Tienes el balde. Lo único que necesitas es tener voluntad de hacerlo. Nadie hará por ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo. Sentido de identidad. Tienes que tener sentido de identidad. Tienes que sentirte un hombre capaz, una mujer capaz, individualmente capaz. Eres una persona particular, nadie es igual que tú. Tú eres un caso específico, claro, uno en su clase. A muchos les molesta la comparación, pero viven pensando que creen, que creen los demás de ellos. No me gusta que me comparen, pero están pensando qué piensan. Y si piensan algo, no lo hacen. No van a hablar, van a decir. Camina hacia donde debes. Resuelve los limitantes en el camino. No olvides el refrán, caminante. No hay camino, camino se hace al andar. Un día viernes a las cuatro de la mañana subí a mi auto, cargué un montón de cachivaches y me vine a este lugar. No le dije a nadie, solo mi esposa y yo lo sabíamos. Llegué aquí y había una casucha pequeña, un piso de tierra casi derrumbándose. Allí comencé. Si ustedes miran lo que tenemos ahora, caminante, no hay camino, camino se hace al andar. Es el momento, yo espero que esta noche tú hagas aquello que no te atrevías, porque tu limitante lo único que está provocando en ti es un, no sé, es un stand-by, es una, una mediocridad que yo espero que te incomode esta noche. Porque lo que yo quiero es que rompas tus limitantes. No sé cómo. Si quieres me llamas, me escribes al WhatsApp. Dime, doctor, estoy. En, in, es importante lo que usted me ha dicho. Quiero romper. Quiero hacer esto. Quiero hacer lo otro. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los recursos que puedo tomar o cómo puedo romper ese, este, este limitante que me está ahogando? Yo no sé si estás dispuesto a pagar el precio de que esta noche sea el comienzo y el final de aquello que tantos años te tiene encadenado. ¿Saben? Los limitantes son castrantes. ¿Por qué digo castrantes? Porque te quitan la productividad. Un varón sin productividad es un varón casi que no tiene prole, que no tiene herencia, que no tiene legado. Igual una mujer, fértil. No puede. ¿Por qué? Porque no tiene la fertilidad, no tiene la capacidad de reproducirse. Pero la persona que quiere lo intenta. Yo tengo una amiga que ha intentado 20 veces tener sus bebés. No ha podido por un tema del limitante, pero al final ayudó a otros niños. Ha hecho un, una labor este, interesante con otras personas. Siempre hay la posibilidad. No te quedes caminante. No hay camino. El camino se hace al andar. ¿Qué tienes que hacer? Identifica cuáles son tus creencias. ¿Cuáles son esas creencias que te están limitando? Identifícalas. Recuerda, con esta herramienta vamos a tratar de, tener, de poner foco en las creencias que nos están impidiendo realizar. Ponle nombre y apellidos para poder identificarlas después de, para trabajar con ellas. Mi esposa siempre me niega lo que yo quiero hacer. Hay un limitante. Mi hija no cree que yo lo puedo lograr. Hay otro limitante. Mi hija. Ah, este... No conozco sobre esto. Y me dicen que como no conozco, no puedo avanzar. Ah, muy bien, me falta conocimiento. Ponle nombre, identifícalo. Importante. No se trata aquí de deshacernos de ellas o de eliminarlas simplemente. Ni hablar. ¿Por qué? Como te decía, las creencias, aunque sean limitantes, están ahí por algo. Se crearon en ti por alguna razón, aunque ahora no seamos conscientes de ello. De repente, como un sistema de protección. Te dije, no, voy a adoptar esta creencia, de paso me protejo. ¿No? está bien, pero ahora vas a comenzar a utilizarlos, porque vas a ser consciente de ellos, te vas a dar cuenta cuál es el limitante y cómo tienes que romperlo, lo que vamos a hacer es retarlas, vamos a aflojarlas, vamos a ponerla a un lado de modo que nos permita caminar hacia nuestro objetivo y respetándola en la medida que nos ayuda a salir al mismo tiempo, no tienes que negarlo, no tienes que ignorarlo, pero sí tienes que trabajar con él o contra él o a favor de él para que se convierta en un apoyo. Por ejemplo, un día estaba yo tomando el liderazgo de una congregación religiosa. Y yo sabía que la congregación era muy, muy problemática. Yo sabía que había unos líderes ahí terribles, difíciles. Estaba trabajando todavía en los años 90 cuando trabajaba como director religioso porque soy teólogo de profesión. Y llegué allí y le dije, miren, yo tengo ahora un auto, un carro que tiene carrocería atrás. Si yo encuentro en el camino una piedra que me va a servir para darme peso en el fango, lo voy a subir. Pero si me doy cuenta que tengo una piedra que me va a obstaculizar en el camino, lo voy a poner a un lado porque no me puedo detener. Yo voy a avanzar. Recuerdo en una ocasión, una congregación estaba viejísima, tenía más de 40 años de existencia y no tenía ni siquiera un lugar un local donde reunirse. Y estaban todos rodeados de, de adobes, ladrillos de, de, de barro, de hacía 40 años. Un día decidí, yo personalmente agarré un combo y decidí botar las paredes. Me acuerdo que vino un, un, un dirigente y me dijo, te vamos a denunciar por haber puesto en peligro las pertenencias de esta congregación. No le dije, esta tarde tú vas a venir, vas a traer tu máquina soldadora vas a venir conmigo y vamos a hacer una reja aquí al frente, pero si no tenemos dinero lo vamos a conseguir y con, mientras limpiaban, algunos que me estaban ayudando a tirar todos los adobes yo fui a la ferretería y le dije, señor deme por favor tantos cierros, tanto esto, que en esta semana yo se lo pago, no tenía idea de dónde iba a pagar pero aflojé rompí, reté y ese día a las 10 de la noche teníamos una reja construida por este servidor soldando como aprendiz con el ayudante que no creía que al final a las 10 de la noche le pusimos un candado una cadena y al día siguiente teníamos una reja cuando recuerdo que después de dos años y medio yo me fui de ahí él lloraba diciéndome tú eres el único que me enseñó a pesar de que soy viejo a caminar sin tener camino yo quiero esta noche que tú hagas lo mismo yo quiero enseñarte a caminar sin camino abierto por otros. Y si hay algo que sea, es una referencia. Pero tú no te puedes quedar donde estás. Identifica cuáles son tus creencias limitantes. Están dentro de tu cabeza, no están fuera de ti. Lo que los demás puedan hacer contra ti no es nada. Lo que tú puedes hacer para romper esas creencias, para aflojarla, para retarlas, es mucho más. Número uno, formula correctamente tu objetivo ¿qué es lo que quieres? yo he tenido muchos objetivos en mi vida y con esfuerzo se logra hay que dejar mucho, hay que abandonar un montón de cosas para hacer mi doctorado no jugué fútbol durante tres años porque mis clases eran viernes, sábado de noche y domingo los domingos jugaba fútbol no jugué dos años, me encanta jugar fútbol yo nací con una pelota bajo el brazo la cancha de fútbol estaba al lado de mi casa. Y no jugar fútbol era un pecado para mí. Dejé eso. Formula correctamente tu objetivo. Lo primero, tienes tu objetivo perfectamente formulado y definido. Del mismo modo, encuentra la fuente de tu motivación. La razón última por la cual sientes que ese objetivo es importante. Nunca olvides, escucha bien lo que te voy a decir. Nunca olvides lo que te mueve a hacer algo. Conversaba con mi esposa que hace siete días nos hemos trasladado a vivir aquí este lugar. Ya les voy a contar un poco más adelante. Y le decía a mi esposa, no te olvides la razón por la que venimos aquí. Venimos a buscar paz. Venimos a buscar bienestar. Venimos a buscar soledad, meditación. Búsqueda del ser. Que tanto la ciudad con su bulla y sus correríos y sus inseguridades nos tienen entretenidos. Nunca olvides la motivación que te llevó a comenzar un objetivo. No te olvides eso. Número uno. Número dos. Perdón. Dos, perdón. Identifica las creencias limitantes vinculadas a tu objetivo. ¿Cuál? Ya, yo tengo este objetivo, pero hay limitantes. ¿Cuáles son las limitantes? Entonces, ponlas así. Ponle puntuación en una escala del uno al diez las siguientes afirmaciones. ¿Mi objetivo es posible del 1 al 10? A ver, sí, sí es posible. Le pongo 7, 8, 9. ¿Puedo conseguir mi objetivo? No, sí, si es que me informo acá, si es que desarrollo esta capacidad, etcétera, etcétera. Así tiene que ser. ¿Merezco conseguir mi objetivo? No te olvides que están los tres puntos ahí. ¿no es cierto La posibilidad, ¿ah? si es, es posible o no es posible, si mereces o no. Es importante tomar en cuenta eso. Tienes que lograr que tus limitantes estén de 8 para arriba para ser posible. Si son 7 para abajo, hay que ver por qué. ¿Qué estaba en tu mente cuando dijiste que era 7 o algo por el estilo? Escribe las creencias limitantes de la siguiente manera. Si has puntuado alguna afirmación con 9 o menos, significa que hay indicio de, de la existencia de creencias limitantes. Escríbela, identifíquela, conócela. ¿Cuál es el limitante? Y ve cómo puedes sortearlo. Por cada una de las afirmaciones puntuadas con nueve o menos, piensa. ¿Cuál es la razón del por qué le puse menos de diez? Escríbelo e identifica qué estaba pasando en tu cabeza concretamente. Es importante que lo hagas. De repente quieres comenzar un negocio. Ah, no tengo dinero. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde puedo conseguirlo? Quiero tener este otro aquí. Quiero hacer este proyecto para mi familia. ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que necesito buscar? No te quedes simplemente con identificarlo. Tienes que puntuarlo y a ver si es posible o no. Si es posible, ponle de 8 o 9 para arriba. ¿Ok? Seguimos. Encuentra la intención positiva de cada una de las creencias limitantes. A ver, ¿por qué esto yo lo puse como un limitante? No, no olvides que las creencias limitadas se crearon por algo. Cumplen alguna función o protección o un mal concepto. O un paradigma creado por la familia. Así piensa. Qué bueno te está tratando de decir esta creencia. ¿Por qué la pusiste como limitante? ¿Qué es lo que estabas buscando? ¿Te sentías en un confort ahí? ¿Creías que ese era el camino para poder sentirte bien, tranquilo? ¿Qué te motivaba? ¿Cuál era la intención de quedarte en ese limitante? Ahora vas a cambiarlo. Quieres hacer ahora otro objetivo. Ese limitante te está molestando. ¿De qué te está tratando de proteger o alertar? Es importante que te des cuenta de eso. Muy bien. Esta es la frase más importante de la herramienta. Por muy negativa que sea la creencia, imagina que en el fondo te está diciendo algo que tienes que tener muy en cuenta si quieres conseguir tu objetivo. ¿Qué será? ¿Romperla? ¿Conservarla? Pues si es un limitante, no te está dando bienestar. Si no te está dando bienestar, entonces no puedes conservarla. Tienes que romperla. Por ejemplo, la creencia siempre encuentro una excusa para no ponerme manos a la obra. Me está diciendo que tienes que ponerte unos horarios estrictos y ceñirte a ellos. Si no, volverás a perder el tiempo en cosas sin importancia y quedarás en la dejadez de hacer lo que quieras. ¿Por qué no pongo en acción las cosas? Porque siempre me quedo postergando, postergando, postergando. Ah, es que necesito ponerle horarios. Es que necesito determinar mi tiempo. Es que necesito aprender a organizar mi tiempo. Aprender a valorar las cosas que realmente son importantes. ¿Ya? O sea, una creencia limitante debe ser como un impulso intencional para romperlo o buscar una cosa positiva que puedo hacer para romperlo. Clave, por supuesto, es posible. Ahora, es importante que en tu objetivo para, para lograr un, un, un objetivo que te defina o que, te, que, te pueda, que sea posible, necesites honrar la intención positiva. Quiere decir, llega el momento de la verdad. ¿Qué tienes que añadir a tu objetivo para que la puntuación de todas las revisiones sea un 10? Ok, si ya me di cuenta que es posible, entonces tengo que honrar la intención positiva. Es decir, tengo que darle la razón a mi idea de alcanzar ese objetivo. Tienes que transformar tu meta y añadir tareas a tu plan de acción hasta que esto suceda. Yo recuerdo aquel viernes a las 4 de la mañana, mi esposa me dice, mi amor, ¿te vas? Sí, me voy. Ya verás lo que puedo hacer. Oye, pero no hay nadie, ya no conoces a nadie. No importa. Le añadí a mi objetivo una puntuación de 10 porque sabía que podía, en el camino, abrir sendas, transformar la meta y tener una, un plan de acción que suceda. Estamos sumamente felices porque está sucediendo. Te sugiero que si quieres romper tus limitantes, debes puntuar a todos sobre 8. De otro modo, solo te quedarás en la intención sin fruto. ¿Ya? Ejemplo. Me levantaré todos los días una hora antes para dedicarle tiempo a mi objetivo y así asegurarme que las tareas del día, del día a día, no nublarán lo que es importante conseguir mi objetivo. Eh, y es el objetivo lograr. Por ejemplo, les cuento, yo normalmente dormía a la una, dos de la mañana, todos los días en la ciudad. Hoy duermo casi normalmente a las siete y media, ocho de la noche. Me despierto como a la una de la mañana, reviso unas cosas, correos y cosas por el estilo y me quedo dormido de nuevo. Cinco de la mañana estoy despierto. Las gallinas, los perros, los pajaritos, los peces, los patos, este, las aves, la casa te llenan de bienestar. Porque el objetivo, casi estamos al 90%, 95% del logro total del objetivo. ¿Cómo se hizo? Hemos honrado la intención positiva y nos hemos puesto a trabajar en él. Y es posible, es posible, solo tienes que hacerlo. Por eso está la charla de hoy. Porque creo que tú puedes y porque creo que puedes, quiero despertar tu mente esta noche. Las creencias limitantes son paralizantes muchas veces. Porque te dan miedo a salir del estado de conformismo en el que estás. No, así no va. ¿Para qué más? No, no, es suficiente. El dinero me alcanza, el tiempo me alcanza. Es suficiente. Así estoy bien. No, ¿qué van a decir si es que hago algo así? No. Me van a criticar. Mejor estoy tranquilo y nadie me habla, nadie me molesta. ¿Y si fracaso? Hay gente que vive pánico del fracaso. Yo no sé por qué les da miedo fracasar, ¿no entiendo. Yo no sé si es lo que la gente va a pensar o que ellos se van a sentir como, no sé, hundidos en una situación emocionalmente imposible de salir. No saben ustedes que toda experiencia de fracaso muchas veces se convierte en el impulso para el logro más importante de tu vida. Yo perdí mi profesión, perdí mi trabajo en el año 1996. Me fui a los Estados Unidos y allí hice algo que nunca en mi vida había sido capaz de hacer si no hubiera tenido la, el limitante del fracaso. Cuando llegué a Perú, después de la quiebra de 2008-2009, perdí todo mi capital y comencé de nuevo, durmiendo en el piso. ¿Qué honor tiene el hombre cuando rompe un limitante paralizante y se convierte o convierte su fracaso en éxito? ya no le tengo miedo. ¿Por qué? Lo único peor que me puede pasar es que me muera. Ya aún mi muerte podría servir de ayuda para alguien que dijo, ese hombre murió, pero intentó toda su vida hacer las cosas que logró y logró muchas cosas. Quizás no tanto para otros, pero alguna cosa lo logró y el fracaso se convirtió en un motivo para comparar lo que yo hice, fracasé y cómo logré salir de allí. Eso es lo, lo importante las creencias limitantes y paralizantes del fracaso no pueden tenerte donde tú te estás. Algunos por ignorancia de lo que hay más allá, y los privilegios de conocer y lograr, se quedan en el stand-by, paralizados. Yo estoy en un negocio de inversiones donde la gente escucha muchas veces y después me mira y me dice ¿será posible? No creo, no creo. Oye, pero mira. Nah, nah, no creo yo. Esas cosas. Y no quieren conocer. Quieren mantenerse en la ignorancia. Ven a otros logrando cosas, pero no lo quieren hacer. Prefieren mantenerse en la mediocridad. No quieren informarse, no quieren adquirir conocimiento. Y sus privilegios se limitan. Y su bienestar está en la mediocridad. Las creencias limitantes son paralizantes porque te llenan de situaciones frustrantes que afectan tu salud. Miran a los demás cómo caminan y van a hacia el éxito, y es tanta su frustración, que se enferman. ¿Cómo lo logras? Y yo no puedo. No, mejor estoy así, nah, tendrá problemas, seguramente está estafando, o está haciendo negocios turbios. o sea, buscan alguna razón justificante para quedarse en su situación frustrante. Esta noche tú no te puedes quedar así, por favor rompe tus limitantes, Replantéalos. te van a dar vida, te van a poner una visión objetiva en tu mente, tú no te imaginas cómo te transformas, vas a sentir la emoción que estoy sintiendo yo esta noche al compartir esta conferencia, tienes una visión nueva, comienzas a lograr cosas increíbles, hasta puedes compartir tu bienestar con otros, te da coraje para emprender nuevas ideas, nuevos retos. Cada día quieres hacer más. Porque ves la posibilidad. Ves que las puertas se abren. Soplas y el humo se va. Como el sol cuando sale a veces en la mañana aquí. Está nublado, pero el sol sale y la nubla, la, las neblinas se van. Y el sol fresco, el sol del día, la lluvia, la belleza. Te da coraje para emprender cosas nuevas. La oscuridad de tu desconocimiento, de tus frustraciones se van. Aparecen nuevas ideas. Es increíble. Parece que fueran este, semilleros. No sé cómo se llama eso, pero las neuronas comienzan a trabajar de tal modo que las ideas nuevas comienzan a llegar. Y es un desencadenamiento de cosas que puedes hacer en la vida. Si tú rompes tus limitantes, serás el ir al comienzo. Luego te van a querer imitar. Al comienzo de la loco, no, eso no es posible, pero luego tenés vas a ver, vas a ver lo maravilloso que, gozarás de bienestar si serás una motivación para otros, eso es lo más lindo, porque vas a dejar huellas, vas a dejar un legado, yo hablo con mi hijo casi todos los días, y me dice papá, qué bonito, qué lindo lo que estás haciendo, papá, qué maravilloso, 61 años. ¿qué voy a hacer? ¿Voy a sentar en mi jubilación a mirar cómo vuelan las aves? No, vamos a hacer algo diferente. Quizás un día de esos me voy a contar mi testimonio de este nuevo emprendimiento que estoy haciendo y la verdad que es una satisfacción e impresionante. Me ha dado vida. Mis dolores de ciática desaparecieron. Trabajo todos los días desde las cinco de la mañana y no tengo dolores, no tengo eh, tristezas. No me siento solo, ese, ese vacío existencial que estaba teniendo en la ciudad durante la pandemia y después de la pandemia se fue totalmente. Con el cariño de mi perro, con la, el, el graznido de las, de las, de las este, gansos, los patos, los peces, una cosa maravillosa. Me siento realmente un hombre renovado. Rompe tus limitantes. Amigo que me estás escuchando esta noche. Deja de lado la mediocridad. Apártate de la gente que te está consumiendo con sus críticas, con el que dirán, con sus supos suposiciones estúpidas. Deja de lado eso y ponte a mirar aquello que tú quieres. Verás que tus miedos se van y serás un hombre o una mujer sumamente diferente. Yo espero de corazón haberte ayudado esta noche. De verdad. Yo espero de corazón poder motivar todo lo que está pasando por tu mente de tal modo que tú puedas romper tus miedos, destruir esas creencias que muchas veces te limitan tanto y que hoy pueden ser una gran oportunidad para ti. Vamos a abrir nuestros micrófonos para que ustedes puedan dar sus opiniones y la pregunta que yo siempre hago es, ¿en qué te hemos ayudado? ¿Qué te ha hecho pensar esta conferencia? A ver, cuéntanos. Te escuchamos. Prende tu micrófono, levanta la mano. Ahora puedes prender tu micrófono y ya tienes la posibilidad. Y cuéntanos. Adelante. Buenas noches, doctor Boris. ¿Cómo está? Buenas noches. Tech, también. Ronald Ordinola. Ronald, no pusiste Carlos? tu nombre. Pues dice iPhone. Está bien. gusta saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Realmente maravillosa. Genial. Una ponencia magistral realmente sobre estos temas que tanto nos nos detienen, ¿no? Yo lo llamaría así. así y más, más complejo creo que es, se torna ese punto porque es algo que está dentro de nuestro, bueno, de nuestra mente, ¿no? En nuestro interior. Y pues realmente usted es un capo, realmente. Agradezco mucho <risa> la, la forma como ha explicado de una forma tan explícita y cómo podemos superarlo, ¿no? Sobre todo el procedimiento de cómo podemos lograr y qué cosas inimaginables, ¿no?, que uno puede en esta vida alcanzar. Realmente muy bueno, doctor. Le agradezco sí. que Dios siempre lo bendiga. Muchas una gracias. Cosa interesante, la... Una cosa interesante que, que me pasa a mí. Por ejemplo, yo tengo un pequeño dolor aquí en mi hombro porque he estado cavando, poniendo unos postes. Y como yo tengo una, un pequeño daño aquí, me hizo doler. ¿no? Entonces, yo digo, si este brazo se convierte en un limitante, lo tengo que identificar. ¿Dónde está el dolor? ¿Qué cuando hago me duele? Entonces, una vez que lo identifico, trabajo para que ese no sea un limitante. Tengo que tratar de fortalecer. Estoy poniendo este ejemplo para que, como tú dices, de manera específica, tenemos que saber, a ver, ¿quién es? Yo, yo lo mencioné porque he visto muchos casos, ¿no? Un varón o una dama quiere emprender algo y la pareja le dice, no, no lo haga, vas a perder, vamos a perder. Eso es un limitante. Hay que identificarlo. De repente falta conocimiento, de repente es ignorancia, de repente son miedos, paradigmas que lo paralizan a la otra persona. Hay que explicarlo, pero no te puedes quedar donde estás. Y eso es una buena manera de resolver. Gracias, Ronald, por tu opinión. Qué bueno. Adelante. ¿Quién más quiere decir algo? Prende su micrófono. Flor, adelante, Flor. Gusto de saludarte. ¿Cómo? ¿Cómo, está? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Caramba, la premiada salir? la ecuatoriana que conoce el Cusco ahora. Adelante, Flor. ¿Cómo está? Sí, aquí llena de energías. Pues me traje todas las energías de allá de Machu Picchu. Excelente, excelente. Felicitaciones. Sí, muy muy feliz y agradecida con papá dios pues y también con usted por por eh, empujar no a su equipo por siempre estar ahí pues haciendo ver las cosas que a veces no no las podemos ver por nosotros mismos necesitamos que alguien nos diga así es, <ríe> que diga así. pero esto es lo que te está deteniendo y es y es verdad no cada, cada vez que pues uno se pone a pensar en todo lo que usted nos vino diciendo ahora en esta charla, pues y en realidad pensaba, pensamos como que, ah, no, ya rompí muchos limitantes, pero luego nos ponemos a pensar que no es así. Hay todavía un... Perdón. Uy, ¿qué pasó? Me dio, Perdón. El bebé. El bebé está bien. Perdón. Siempre hay limitantes. Siempre hay. Y si no están antes, aparecen en cualquier momento. Hay que tomarlos en cuenta. Siempre están como la lluvia, nos detiene a veces el trabajo externo, pero al mismo tiempo también nos ayuda a alimentar las plantas. Así también el sol, o cualquier otro limitante, o puede ser, puede convertirse en un impulsador de nuevas ideas. Siempre aparece. Si vemos una imposibilidad, debemos comenzar a pensar en retarlo. Porque retándolo, te salen nuevas ideas, salen nuevas cosas que puedes hacer. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Adelante mientras nuestra amiga está resolviendo un tema allí de, de emergencia. ¿Alguna persona más? Creo que Rubén, adelante Rubén. Vi tu mano levantada. Gracias, eh, eh, doctor Boris. Buenas noches a todos los presentes en la sala. Eh, estuve escuchando atentamente, muy interesante. ¿eh? Mira, usted me ayudó muchísimo. ¿eh? Yo soy docente, pues mira, a veces voy liderando a los muchachos, ¿no? Pero, eh, lo que, mira, en experiencia personal y en la experiencia de los chicos que observo, eh, de los adolescentes de hoy, es que nos cuesta o les cuesta reconocer las limitaciones que tienen. Sabemos ahí revolotean, pero nos cuesta decir, pero no puede ser, no, no, no aceptamos eso. Y creo que es un reto muy grande que tenemos los maestros en este caso. mi caso, por ejemplo, que... No chicos es que verdad. tienen habilidad potencial es interesante, ¿no? Yo digo, ¿cómo me gustaría tener tu edad de hijo? Reacción, los sí, chicos. Sí. Pero es un problema que he notado que es, es muy dificultoso y, y es, eso es lo que a veces nos, nos atasca, ¿no? De reconocer, como usted dice, identificar lo positivo, lo negativo, si es positivo, potencial, y si es negativo, pues arrancar y, y deshacernos de ella, y, porque simplemente no nos deja avanzar, ¿no? Rubén, y, te comento eres, algo. Diga. te comento algo, te hago un cortecito ahí muchos maestros como tú no digo que tú lo hagas no saben retar a sus alumnos, y ahí está el gran problema creen que los alumnos no pueden, así piensan ellos y también los muchachos este, creen lo mismo pero si los maestros además de hacer el trabajo académico retaran a sus alumnos, mira mi padre construyó un barco que le llamó Boris I, un barco grande de 36 metros de largo por 9 metros de ancho de eslora, de, de, de profundidad, de bodega de un metro ochenta, dos pisos. ¿Saben cómo lo hizo? Me dijo a mí. Yo tenía solamente once eh, años. Me dijo, construye un barco y lo que tú construyas, lo voy a hacer yo, en grande. Yo. Me retó. Yo hice el barco. Me quemé con brea. Mientras hacía el barquito. Y mi padre construyó un barco, le llamó Boris I. Retar. Un maestro debe retar a sus alumnos para salir del statu quo Adelante, Robert. Sí, mira, para terminar, casualmente, este... Lo que usted menciona, ¿no? Eh, retar, ¿no? Una vez hice un reto que ni yo mismo lo hacía, pero finalmente ese reto fue para mí, porque usted sabe que el, el modelaje es muy importante, o sea, el ejemplo, porque el ejemplo claro, da raza. Claro, Entonces, dije, ¿sabes qué? Vamos a leer mínimo una hora al mes, pero el reto es que alcancemos tres obras al mes. Mm -hmm. Comentaba cómo los europeos pensamos que son genios, qué sé yo, pero ¿cuál es la diferencia? Lee mucho. Lee mucho. O Entonces sea, le digo, tres, tres obras cada mes. Y algún muchacho que es muy eh, este, caustico dice, profesor, ¿y usted cuánto va a leer? ¿Tres o cuatro? <ríe> <ríe> yo acepté el reto de leer cuatro. Y, y, y fue una... No podía más no puedo decir no. Claro. Así que es, ¿sí? me devolvieron y tuve que yo hacer... Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Como usted dice, ¿no? Excelente. Lanzar retos que a veces de repente, que es? Pensamos que de repente es imposible, pero es posible, ¿no? Sí, sí. Muchas o sea, gracias. Y, y todo está en la mente. Felicitaciones, gracias por tu opinión. Adelante, Gustavo, y luego Dales. Adelante. Luego, Silvia. Gustavo, adelante. Vamos con Silvia, entonces. Silvia, adelante. Prende tu micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh... Un gusto de, de poder escuchar su taller, me encanta. He este, escuchado a otros talleres anteriores, como de Margarita Pasos y, y de otros, Entonces, este, y de Brian Tracy. Eh, eh, yo estoy aquí en Estados Unidos, pero sabe que me encantó la forma como lo explica. Déjenme felicitarlo primero, sí. porque sí. realmente lo hace con pasión. Eso es lo que nosotros necesitamos, los que queremos eh, seguir esos pasos para aprender. Eh, yo, eh, aparte de, que, de quererlo felicitar, quería ver qué libro usted me recomendaba, porque yo tengo muchos limitantes, estoy trabajando en ellos, eh, sí. pero qué, qué, cómo más, que más, qué, qué libros me recomienda para leer o nos Te voy a dar una idea. Para... Te voy a dar una idea. Mira, eh, yo tengo un libro que se llama Mi yo exitoso. Yo tengo 10 libros publicados, bueno, 11. Este okay. y uno de ellos se llama Mi Yo Exitoso. Mándame un correo a gmail.com Lo voy a poner ahí y yo les envío. Sí, ese por libro. favor. Ya. Ese libro te va a ayudar un poquito. Mm. No es mucho. Yo no soy un gran escritor, pero algo te va a ayudar. Otro libro que yo tengo se llama Sin Nombre ni Contenido. Es un libro básico donde yo trabajo el tema de que no te importe lo que piensen los demás. Si tú quieres ofrecerte a alguien para que logres algo. Tienes que conocerte. Ti. Eso se llama sin nombre ni contenido. El objetivo es que la gente vea lo que tú realmente eres. No puedes vender un producto que no tiene ni nombre ni contenido, que no sabe cómo huele. Nadie puede pagar algo. No sé eres. Yo soy un, un convencido de la sinceridad de ti mismo hacia los demás. Ese, ese, eso de cubrirse, de que van a pensar los demás, de ser actor, dura solamente mientras dura la escena. Tú tienes que ser tú mismo. Y eso es una de las cosas que yo trabajo en mi libro. Este, yo te voy a compartir lo que tengo. Alguna idea, pues, alguien una, una vez me preguntó una persona, me dijo, oye, ¿qué tan importantes son tus libros? Me dice, eh, ¿de qué hablas? Yo le digo, tonterías. <risa> Pero, ¿cómo puedes hablar así de tus libros? Sí, pues, le digo, porque tú no vas a encontrar capítulos en mi libro. Mis libros hablan de cosas de la vida, de cosas que, que son relevantes y que seguramente para mí fueron importantes. Y de repente, por ahí, para ti también. Y te va a ayudar. Entonces, yo te voy a compartir mis libros. Voy a poner aquí en el chat este, mi correo para los que quieran escribirme. Si me escribes un correo, yo te envío. Justamente hoy día le envié a una persona con quien tuve una reunión a las 4 de la tarde y le mandé uh -huh. uno de mis libros, este, Mi Yo Exitoso. Envié también Hijos, eh, Pares Construyendo Hijos de Éxito. Eh, wow. ¿qué otro hijo envíe? Y así cosas. Por decir. Libros sencillos que te van a ayudar. Ah, también mandé un libro sobre el bullying, que es mi tesis doctoral. Eh, también le puedo, lo compartí. Hijo, te quiero bien, se llama. Tengo un libro sobre sexualidad. Se llama Sábanas y poses del pensamiento. Eh, desarrollo el concepto de la sexualidad desde el punto de vista del, de la mente, no del cuerpo. ¡Guau! Wow. me ¿no? eh, puede ayudar muchísimo. Eh, yo, ¿Cuánto? Eh, cuando uno empieza, a, a, porque en el, eh, cuando yo soy de Perú, entonces, este, cuando estabas en Perú, pues yo salía a los 17 años de allá. Entonces, eh, las creencias limitantes en Perú en aquellas épocas eran, eran fuertes, ¿no? Cuando claro. estaba el, el terrorismo, las cosas negativas, eh, que no salgas a la calle, que había no sé qué cosa, los ojos, una cosa, cosas de cuando yo estaba pequeña. Entonces, ya aquí me vine a los 17 años, pero traje algunas creencias de allá, que no sabía que había pasado hasta que pasó la pandemia. Entonces, ahí en, me di cuenta que había mucho que trabajar y entonces he empezado a trabajar, pero, pero como usted dice, usted tiene varios libros y quería también saber si hacía algún taller de crecimiento personal, crecimiento emocional, ese tipo donde a uno lo empoderan así. Para, yo, no tengo, para nosotros, yo tengo para una, soy coach certificado internacional, este, tengo el coach ontológico este, profesional. Eh, no estoy ejerciéndolo por ahora porque estoy en el proyecto de, de, de rehacer un proyecto de vida aquí en el campo pero dentro de poco, a partir de enero mi querida Silvia, vamos a comenzar a crear nuestras escuelas, yo tengo un instituto de liderazgo transformacional y coaching al cual podemos invitar y ya poco a poco vas a ir conociendo de nosotros ahí tienes mi correo, mi teléfono también, para las personas que quieran escribirme un whatsapp, bueno, como te enteraste ahí está, seguramente ya tienes mi whatsapp, es este mi número Ustedes pueden escribirme allí con muchísimo gusto. Por supuesto, eh, el, la, el área es 51 de Perú. Bueno, yo estuve en... en si, me, si me dices que eres Ríos, debe ser de la CELO. Yo soy de Iquitos y bueno, un gusto. Yo fui a Estados Mucho. Unidos, viví 14 años allá y te voy a wow. contar algo muy importante. Cuando la gente dice eh, que los limitantes son tan grandes que tú no puedes hacer cosas, se equivocan. Yo llegué a Boston un 26 de octubre, cayó nieve como nunca en mi vida había visto. Yo soy de la selva, no conocía la nieve. Y dije, ¿qué hago aquí? No conozco el idioma, no tengo idea qué cosa estoy haciendo acá. Con mi familia durmiendo en el piso, en un colchón, los cinco, eh, teníamos solamente un poco de leche, un poco de pan, nos habían regalado un refrigerador Gold Star del año 40. O sea, con todos los limitantes encima y encima la nieve. Dos pies de nieve. Y se me ocurrió prestarle una pala a mi vecino y ese día gané 137 dólares, me compré una pala y comencé a hacer limpieza de nieve todos los días y tenía dinero para comer para mi familia. No miren los limitantes como paralizantes, míralos como retos y todo retos, todo será posible. Tremendo, tre, tremendo su testimonio, es lo que pasa aquí cuando uno llega, yo tengo 20 años aquí y cuando me presentaron el negocio y estoy trabajando y entonces a mí eh, el coaching este, Lino me dice que, eh, que lo haga, que haga. Entonces estoy hasta Estados Unidos, pero este, me da un poco todavía de miedo, pero yo quiero hacer el negocio, ¿no? ¿Sabes cuál sea, es el privilegio del miedo, Silvia? Es que si tú lo, si tú lo consideras como un, un motivante, te va a impulsar. Te va a impulsar. Fue el miedo que me hizo a mí hacer muchas cosas. No te imaginas las cosas que he logrado gracias al miedo, porque soy un convencido de que la única manera de quitar el miedo es haciendo. Si tú quieres, este, yo quería aprender a volar un avión y volé un avión. Este, wow. Soy piloto este, certificado privado. Eh, tengo mi certificado y porque tenía miedo. A la... Así aprendí. Los miedos te van a llevar a hacer cosas si tú te atreves. Qué bueno, Silvia. Gusto hablar contigo. Bien, muchísimas mucho. gracias. A muchísimas ti. Muchísimas gracias. Gustavo, prendiste tu micrófono de nuevo. Te escuchamos. Gustavo no está. Rosa, Leilit Díaz. Adelante, Rosa. Bueno, tienen sus su micrófonos prendidos, pero no hablan. Muy bien. ¿Alguna persona quiere decir una opinión más para ir terminando nuestra, nuestra charla de esta noche?